Quiero recordarles que el éxito o el fracaso es una construcción diaria y que se realiza primero en la mente de todos y cada uno de nosotros. Y después, eso que nosotros pensamos se convierte en hechos. Y los hechos es la vida que tenemos ahora. Es por eso que nosotros los estamos invitando a que cada uno de ustedes Tenga una vida estilo Herbalife. Cambie su estilo de vida. Así que quiero comenzar con la enseñanza número uno del día de hoy. Y la enseñanza número uno del día de hoy dice, el mayor aprendizaje está adentro de ti. Descúbrelo. Y quiero que pienses lo siguiente. Quiero que por un momento te detengas un poco en las enseñanzas de afuera e inicies a vivir y a disfrutar las enseñanzas que están adentro de ti. Así que quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus cinco momentos en los que tú en este momento crees que debes de agradecerle a la vida por haber vivido esos cinco momentos que verdaderamente han dejado una huella en tu vida? Esos cinco momentos de alegría, esos cinco momentos de disfrutar, de placer, esos que te llevaron a vivir el extremo de ti. ¿Cuáles son esos cinco? Piénsalo. Porque quizá no los hayas vivido lo suficiente. Y es importante que los traigas a ti, los vuelvas a vivir y te imagines aquellos momentos y en este momento, tú los puedas traer contigo, los puedas volver a vivir, los puedas volver a disfrutar. Es importante que lo hagas. Así que, y número dos. Así que, el número dos, es muy importante que tú entiendas, que tú te des cuenta, que la situación en la que vives ahora, es una obra que tú has creado. Y que esa obra, que tú has creado, si te gusta, solo continúa haciéndola más grande. Pero si tú crees que esa no es la obra que tú quieres disfrutar, hoy es un buen día para iniciar una nueva obra. Hoy es un buen día. Esfuérzate. Lucha. E encuéntrate a ti. Disfrútate a ti. Conquístate a ti encuentra eso grande que hay adentro de ti permite que salga y disfrútalo empieza a viajar contigo, no te reprimas a ti mismo, no pienses que tú naciste sin oportunidades, al contrario tiene que quedarte claro las oportunidades no es una obra que te regalan, las oportunidades es una obra que tú creas así que tienes que comenzar a crearla todos los días. Así que la segunda enseñanza que te quiero dar el día de hoy, acostúmbrate a ir todos los días al taller de la imaginación. E imagínate cosas grandes de ti. Cosas grandes, grandes, grandes. Y esas cosas grandes que están dentro de ti, déjalas que salgan. Comparte con los demás qué es lo que tú quieres hacer de tu vida. Y por favor, no dudes. Comienza a construirlo. Y te quiero adelantar algunas cosas. Algunas personas se van a reír de ti. Cuando tú les digas lo que tú estás pensando y lo que tú quieres hacer, se van a reír de ti. Otras simplemente te van a ignorar. Otras te van a sugerir que no lo hagas, que pongas los pies sobre la tierra y que no pienses esas cosas tan grandes. Escucha a todos. Aprende de todos. Pero lo más importante, escúchate a ti. Y síguete a ti. Eres el que más vale en este planeta Tierra. Eso es lo que tienes que hacer. A mí se me es increíble lo siguiente que te voy a decir. Si yo te dijera en este momento, ah, oye, pero qué sabio fuiste para planear tu fracaso. Lo has hecho increíble. Ahora, 40 años y endeudado. Lo has hecho genial imagínate, tienes 50 años con deudas y enfermo, lo has hecho muy bien, has construido un proyecto de fracaso completo, completo, y tú ahora pudieras decir, no, yo no lo construí, yo no lo pensé, yo no lo hice, y ahora quiero que recuerdes lo siguiente, para que las cosas buenas sucedan, necesitas pensarlas, escribirlas, planearlas, y ejecutarlas solo así van a suceder las cosas buenas en tu vida de lo contrario eso no va a existir y cuando tú no tengas un plan mi maestro dice que aquel que no tiene un plan en la vida está planeando un fracaso solamente recuerda cuántos días has vivido en tu vida cuántas semanas cuántos meses cuántos años y has viajado sin tener un plan y simple y sencillamente te has convertido a, en esa pieza del montón que solo sirve de relleno. Y el día de hoy te quiero decir lo siguiente. No permitas que tu vida siga así. No permitas eso. Y comienza un gran plan. En que lo primero que tienes que hacer es... Salir del montón, deja de ser material de relleno, ponle dirección a tu vida y sé claro en lo que quieres lograr. Comienza a dar esas grandes batallas todos los días, acostúmbrate a dar grandes batallas todos los días y no pienses que pobre de tu vida que es una tragedia, que otra vez tienes que dar otra batalla, no, no. Acostúmbrate a vivir la energía del crecimiento sin sufrimiento. No sufras porque creces. Acostúmbrate a crecer disfrutando. Así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy en la llamada. Y solamente quiero recordarles lo siguiente. Hoy es el día de cierre de mes en México. Amigos, el mes no se ha terminado. Hagan el mejor plan. Si no has encontrado tu constructor de éxito, estás a tiempo de hacerlo. No solamente podrías encontrar uno o dos, quizás podrías encontrar más de estos. ¿Cuál es tu trabajo? Tu trabajo es llevar la oportunidad al mercado en el nivel que el mercado compra no en el nivel donde está tu necesidad. Haz que tu liderazgo crezca y lleva un mensaje que se escuche mejorado a través de tus palabras y a través de tu presencia. Haz tu mayor esfuerzo porque el día de hoy sea un día grande. Haz tu mayor esfuerzo porque el día de hoy sea un día diferente. Haz tu mayor esfuerzo porque el día de hoy sea un día de celebración. Muchísimas gracias a todos los que participaron en esta llamada.